Buenas tardes, buenas noches, buenos días Virgo Virgo, Virgo Yo soy Mari, bienvenidos al canal Mariposa, Monarca, Tarot Virgo, después de un tiempo no, una semanita que me he distanciado del canal ahí les hice un como un video de 13 minutos explicando en lo que estoy pienso seguir con la plataforma, hacer alguna que otra lectura yo les voy a les voy a pedir a ustedes, a ustedes, les voy a pedir que ustedes sean los que me escriban comentarios o no sé si ponerlo en estadística ponerlo en la comunidad para que ustedes por porcentaje será que se determine ¿Cuál será la lectura que más le gusta o que más le, les convenga a ustedes? Que va a ser como clavo mensual. Ya las demás sí van a, a variar un poco la historia porque... Les comentaba en ese video que les hice que no voy a tener este tiempo que he tenido así, que, que me tú sabes que, que así sentada, desplomada, no, ya eso no va a existir, pero sí si sí voy a seguir contactando con ustedes. Estoy probando una plataforma que tiene que ver con creadores, creadores de la comunidad. Debajo del video les voy a dejar el link. Estoy probando esa plataforma, no es que ya estoy metido ahí y que hace un tiempo, no. Estoy probando a ver cómo funciona la cosa. Pero sí estuve leyendo, informándome. Es una plataforma que está en inglés, pero no se me cierren, no se me achicopalen. Los traductores están a la orden del día. Y entonces les decía, es una plataforma que tiene que ver con creadores también. Eh, nada, así como se hace en esta plataforma. Solo que ahí sí, los seguidores sí. No es que van a entrar y van a mirar y van a revisar y van a descargar el video y no sé qué. Y, y el creador se queda así. No. Es una plataforma de miré, pero pagué. ¿Ok? Entonces, en lo que el palo va y viene. Estoy tratando otra compañía, pero tiene que ver tiene que ver con otra... con otro perfil. Que ahí sí, la estoy investigando, pero no me he metido así como ahora esta que yo... Les voy a dejar el link. Eh, mi correo electrónico. Eh... Por si quieren comunicarse, pero todo está explicado ahí, lo que sí está en inglés. ¿Ok? Bueno, Virgo, te voy a empezar. Esta lectura quizás sea el opening de esa plataforma. ¿Ok? Para Virgo, es posible que siga grabando de esta manera. Y para aquella plataforma, les haga otra lectura. Porque como que me queda así, bueno... <risa> Si la ves aquí, no hay necesidad de ir allí y pagar. Contribución para el canal y para una servidora. ¿Ok? Entonces, no sé, creo que sea mm, más conveniente hacer esta lectura. Vamos a ver qué hago. Debe de ser de esa manera. Voy a probar con esta. Este va a ser el opening para aquella, para esa web que les voy a dejar debajo del, del video. Para Virgo, Julio, lo que está quedando de Julio, amor, solteras y solteros, comienzo con solteras. Aquella plataforma sí tiene un tema, que son 20 minutos nada más de video, ¿ok? O de lo que ustedes vayan a hacer. Por lo menos videos son 20 minutos nada más. Vamos a ver, solteras. Te sale el emperador. Esa es la energía que está teniendo. Solteras de Virgo. Wow. El pasado te sale el, el mago. Us, ¿tú tienes un tú tienes un amor en puerta, hija. Por Dios. Oh, my God. Sí. Total, total, total, total, total, total, total. Pero ¿quién no quiere compromiso? ¿Quién no se decide, Virgo? ¿Quién no permite... A ver, oh, my God. Virgo, soltera, si tú estás sola en estos tiempos, corazones míos, mira, tienes dudas. Tienes dudas, aparte que condicionamientos pasados no te están permitiendo fluir con lo que te está sucediendo. Yo estoy mirando amor en puerta para virgo, soltera. ¿Ok? ¿Está de ustedes, si realmente, mira, te sale. Pasado, un mago. So, tú estás lidiando con alguien en tu entorno laboral, en tu entorno vecindario, sociedad, no sé. Amigo, a través de amigos, no sé. Estás lidiando con alguien. ¿Ok? Que hay entendimiento de ambas partes, magnetismo, atracción química de ambas partes. Te está a favor el haz de varas, es lo que está a favor, lo que te está diciendo es lo aceptas o no, este regalo del universo tienes que mejorar, quítate el paño de la vista que no quieres mirar algo, ok tienes que mejorar la justicia la justicia para contigo pero también es la claridad mental ver los pros y los contras y realmente darle frente a esta eh, a esta um, esfera tuya con responsabilidad ok pero sobre todo con mucha inteligencia y con mucha claridad. Determina, también determinar. Hay que hacer cierre, hay que hacer justicia. Te sale que eso es lo que tienes que mejorar. Tienes que potenciar dos de oros. Es el juego, los cambios de la vida que te está llegando. ¿Ok? Pero también es balance, equilibrio nuevamente. Te sale aquí ¿Qué se esconde? No sé si piensas en una persona que puede ser esta persona. Libra, Acuario Géminis. No sé si estás ahí o te estás escondiendo detrás de los buró y no sé cuántos libros, no sé cuántos papeles de oficina, no sé cuántas responsabilidades para evadir esta esfera. No sé si estás en eso. Está en contra de los enamorados. Y en los enamorados, tu yin y tu yang... No están compensados, aún no conoces cuáles son tus sombras, quieres seguir en el presente, en el pasado, es hora de hacer una decisión que no la estás haciendo. Terminas con un rey de oros, confirma, te confirma, esta persona que se te enfrenta, que, se, que la tienes delante, que la tendrás si no la conoces, viene en serio. Esta persona tiene buena situación económica Esta persona es madura Y esta persona es sabia Y sabe lo que quiere Y quiere contigo estabilidad No viene jugando Puede ser Tauro, Virgo, Capricornio Géminis Aries, Libra Fuertemente, ok Me está gustando más Elemento Tierra, Elemento Fuego Para ti, pero tú Elige, elige tú que canto yo Solteros de Virgo Para solteros de Virgo Recuerden que voy a tratar de abrir, hacer el opening con esta lectura En esa web que les de, le estaré dejando debajo del video. Aleluya. Te sale, rueda la fortuna. Situaciones difíciles en esta área se irán. Situaciones nuevas se te presentarán. ¿Ok? Para solteros de Virgo, oportunidades tendrás. So, hay que estar aplicado. Mira, esta situación se acaba. Es el año, nueve años, que llevo nueve años solo, dieciocho años solo, nueve meses solo, se acaba. Ok, hay una terminación aquí con esa Rueda de la Fortuna de un ciclo, mira, cierre de ciclo, sí o sí, el juicio. Persona que ya reconoció, que entendió, que perdonó, que soltó, que creció y que quiere renacer desde la ceniza. Ok, eso es lo que está a favor. Tienes que mejorar ese Rey de Varas, creer en ti, tu, tu eh, capacidad de ser creativo. Okay. Y de enfrentar la vida, de enfrentar esta esfera con entusiasmo, con optimismo, con pasión, nueva aventura. Te sale aquí a favor eh, que tienes que mejorar, el rey de, de varas. ¿Qué tienes que potenciar? Te dice que el 9 de copas. Volverte a conectar con esa ilusión. Con esa. Con esa. Con esa emoción. Con ese sentir esta esfera. ¿Ok? Entonces, se esconde en ti cansancio, aburrimiento, mucha preocupación, también soledad, ¿ok? Está en contra el 3 de balas. el 3 de espadas, tres de espadas en contra, te voy a decir, tu dolor está pasando, ¿ok? Tu dolor ya está pasando. Hay una persona muy sabia, muy muy sabia delante de, ¿ok? Y te sale el 2 de copas. 12 copas, está de ti que te decidas otra, otra carta más de indecisión Y de autoculpa Y de algo del pasado Que te puede estar alando esa, esa capa que tiene esa brujita Para atrás, tú quieres ir para adelante y, y algo te ala para atrás, pues te dicen que ya Pasado se acabó con el juicio Se acabó, juicio final Ok, avanza con esa sabiduría Que has adquirido, esta persona que te viene Puede ser los cuatro elementos Ok, mira lo mismo que a la soltera, la luna. Déjense de divagar y de desconfiar en esta esfera y suelten las situaciones que hayan aprendido en el pasado que les hayan más eh, atormentado que ayudado o que, o que ustedes hayan tenido una, una, mejor, una ¿cómo es? un crecimiento, aunque el dolor también te hace crecer. ¿ok? Esta persona te decía, los cuatro elementos pueden ser Cáncer, Pisces, Escorpio, Tauro, Vico, Capricornio, Libra, Acuario, Géminis, Aries, Leo, Sagitario. Para las personas que están por redes sociales, las solteras que están en redes sociales, me estoy apurando porque tiene que ser 20 minutos nada más. Voy a probar eso hoy. En algún momento tendré que hablar de alguien que me está, un seguidor, que me está ayudando muchísimo, que me apareció así, como tú sabes, como ángel en el camino, usen mucho la ley de atracción, muchachas y muchachos, señores y señoras, hablen, lo que les esté sucediendo es hora de también confesar, es hora de ser honestos con ustedes, el niño que no llora, no mama. Si el niño no llora, la madre no se da cuenta que le toca la teta. No he comentado por eso, no he comentado por eso no, no digo su nombre, no he comentado con él a veces si me da el permiso de, eh, pero tremenda ayuda, tremenda luz. Ok, para las que estén conectándose por las redes sociales, bueno veo como que eres tú la que vas a avanzar en una historia. Puedes conectar con alguien que esa persona no está preparada. Te va a ponerme 20 pero, 20 contra, 20 sí, 20 no. ¿Ok? Eres tú quien te vas a. Sí. Eres tú quien comienzas algo nuevo. Pero tú quieras algo con el pasado. ¿Ok? Piensas mucho en el pasado. Es como que estuvieras esperando por alguien del pasado. Vigo soltera. Tú estás soltera. Ok y también te sale esa carta recordándote que el amor es parte de y que la materia también hay que atenderla tus placeres tus vámonos con los que las, los solteros que están en redes sociales en redes sociales te sale aquí te sale el, eh, el rey de copas si te has distanciado demasiado de esta esfera acércate acércate, ok, no tengas miedo, ¿no? baja ese blindado que le has puesto, ese, esos cristales blindados que le has puesto a esta esfera y únete, acércate, esta cosa se cayó y no sé cuál fue la que se cayó, te sale aquí, ve, el 5 de, el 5 de varas, es hora que aclares tu sentir, porque te, al parecer tienes ahí un caos, pero es interior, ¿ok? Te has quedado con la parte más... más difícil de las experiencias que hayas tenido. Tienes que arreglar ese tema de... de no puede ser, mira, la estrella te sale, la estrella, la estrella te habla de, de hacerte lo que te estoy diciendo, autosanación, Confían más en tu camino confían más en los ángeles ¿Ok? Es posible alguien joven Una muchacha joven que te ayuda No sé si en terapias terapia, No sé, una gran amiga, alguien que es muy espiritual Sí Te sale mejor situación Hacia el futuro, pero está de ti Que realmente te des cuenta que lo que tú estás buscando Está en tu camino Pero que también busques el equilibrio ¿Ok? Que escuches tu sentir Y que escuches a tu ser interior Que te autosanes Ok, que buena situación en el, en el amor te llega, pero está de ti que tú te acerques, ok, que logres esa autosanación como te dice esa estrella. Hay una muchacha joven en camino para ti, ok, esta muchacha la veo que está lejos, esta muchacha no, no está cerca de ti, no está cerca de ti. Pero sí o tú viajas o ella viaja, ustedes testearán mucho, se comunicarán mucho, ¿ok? Y esta persona viene con el, viene con el mismo fin que el tuyo. Gracias por tus visualizaciones, gracias por tus likes, gracias por tus comentarios, luz y bendiciones. Bienvenido a las nuevas suscripciones. Es todo, bien.